Muy buenas tardes a toda la gente, a toda la gente que nos acompaña en este es su programa Radiando en Cana. Mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía de teatro penitenciario. Eh, bueno, estaba yo haciendo cuentas, este es nuestro, nuestro programa número 12, me parece. Eh, llevamos casi tres meses, ya casi tres meses haciendo este programa. Lo retomamos por cuestiones de trabajo lo, lo dejamos guardado un, un ratito, pero los, ya lo retomamos. Llevamos 12 programas, de verdad se pasa bien rápido el tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo? decía el abuelo Mares. ¿No? Este, bueno, estamos aquí para platicar, para cotorrearnos, la, eh, resol re resolvemos dudas, aclaramos cosas eh, y contestamos preguntas. De verdad, el otro día me decía una señora, me comentaba una señora, me dice, oiga joven, este, yo sé que usted trabaja, ¿no? Hacen este, este, este trabajo en la penitenciaria de Santa Marta Catito. Le digo, sí. Me dice, si ¿le puedo preguntar algo? Le digo, adelante. No, pues pregúnteme. <risa> Nosotros no, no negamos nada, este, al contrario, hablamos, sí, sí, hablamos con la verdad, la, en serio, de verdad. Si alguien dice la verdad, somos nosotros. <risa> A nosotros no nos paga el gobierno por decir mentiras, no, al contrario, ¿no? nosotros este, somos... Tratamos de ser lo más transparente que podemos y somos al 100%, de verdad. Eh, me preguntaba la señora, eh, bueno, que este... Eh, ¿Qué religión tienen los presos? Yo me quedé así, va, chinga, pues, no sé. <risa> la canera, ¿no? no este, la verdad, bueno, eh, le digo, bueno, con todo respeto, señora, este, pues... Hay muchas, mucho tipo, muchos tipos de creencias en la cárcel. Entre ellas, bueno, hay católicos, hay mormones, hay cristianos, eh, hay quien le va a la Santa Muerte, en mi caso, no, acá está. Este, la traigo en el brazo, pero está chueca. Bueno, si se ve de cabeza, ustedes la ven de cabeza, ¿no? <risa> eh, y así conocí mucha gente, ¿no? La verdad, a San, mucha gente le iba a San Judas Tadeo, otros a Santo Niño de Atocha, otros se, se, se inclinaban más por la santería, ¿no? Eh, bueno... Mi hermana le iba mucho a la santería, yo no, yo no creo eso. <risa> no, pero pues cada quien, este, sus creencias aquí no criticamos a nadie, al contrario. Eh, los alentamos para que sigan con sus creencias, con sus sueños, con eh, sus preguntas, con sus dudas, de verdad. este Pues es eso, nosotros... Ah, cuando empezó el taller de teatro, nosotros este, eh, pocas veces teníamos un altar, pocas veces... Pues bueno, yo siempre lo tuve de la Santa María pequeñito, ¿no? A comparación de los que había en la y ¿no? La verdad, unos altares preciosos, preciosos de cualquier imagen, ¿no? Cualquier santo. Pero, este, nos... Fue el trabajo, nos... Itar y Marta eh, nos inculcó, nos recomendó, nos... Nos sugirió hacer un, un altar, un altar con algo significativo. Yo puse un niño con el cual llevo casi... No sé, 98. <risas> Llevo bastante tiempo cuando yo lo ponía, ¿no? Y así cada quien llegaba, llegaba con algo significativo para él. Y así, cuando empezamos la sesión, abríamos, porque está, o sea, estamos haciendo Cabaret Pánico, de, una adaptación de Cabaret Pánico, de Ópera Pánica, de, de, de Jodorowsky, que nosotros le pusimos Cabaret Pánico. Éramos 11 actores, los 11 que empezamos el proyecto desde hace 11, hace 11 años, y cada quien pone algo. Eh, abrías y la recomendación era volver a cerrar, ¿no? Porque, pues bueno, los actos de pues son esos, son actos mágicos y tenemos que este, estar preparados como para enfrentarlos y como para aceptarlos y para salirnos de ellos, ¿no? Eh, y así, así nos inculcaron de verdad, bueno, yo en la personal, yo creo en la Santa Muerte. Fui católico muchos años por mi bisabuela, por parte de, de mi papá. Eh, mi abuela no tanto, pero este, mi bisabuela era súper religiosa, ¿no? Y eso, eso este, me llevaba a ir todos los domingos a la iglesia, a llevarla, la verdad, 98 años, bueno, 96 años en el 94. Este, y la llevaba yo a la iglesia, la acompañaba. Y pues a la, no a la fecha, de verdad, pocas veces me paro en la iglesia. Pero siempre que me levanto doy gracias a, a algo, a lo que yo creo, que es la Santa Muerte, por un día más. Y cuando noche, pues gracias por todo lo bueno, todo lo malo. Y pues al otro día darle vuelta. Y vamos a tener este, vamos a tener, no íbamos, vamos a tener un programa. Este, un programa piloto, no sé si llamarlo así Una grabación, no vamos a tener video, de verdad Bueno, ya usan los controles, poco a poco me van a escuchar Pero se los quería presentar yo esta semana Pero no nos fue posible por, por el acceso del equipo, ¿no? Que no está mucho, es una grabadora de mano y una USB, ¿no? Pero este, por, como, como está la situación de la penitenciaria Pues está, está un poco restringido el acceso a, como a, a medios electrónicos, etc. ¿No? Y vamos a hablar de la discriminación. ¿Qué opinan mis compañeros integrantes de la compañía e interna de la discriminación? Eh, ¿Cómo se imaginan la discriminación acá afuera? ¿Cómo viven su discriminación allá adentro? Este, tenemos, eh, hicimos una prueba. No, no, no. Desgraciadamente nos falló el equipo, pero este, próximamente se los vamos a estar mostrando. Es el número 13, de verdad, el programa número 13 va a ser transmitido. Y, y conducido por los integrantes de la compañía de teatro penitenciario, en este caso Cándido Alberto, el candy el Cándi, este, Jorge y Rafael. Son tres integrantes que llevan, bueno, Cándido lleva 11 años en la, en la compañía de teatro penitenciario, Jorge lleva un poco menos, lleva como 2 o 3 años, y Rafael se apenas ser integrante. Pero eh, habían escrito, escribimos, lo grabamos, no fue posible mostrárselos en esta semana, pero pronto el... De verdad, el número 13, el número 13, muchos piensan, ay, que es de mal agüero, es de mala suerte, el 3, el 7, el 9, no, de verdad, nosotros este, buscamos ese tipo de fechas para estrenar, ahorita que me, me recuerdo a, me acuerdo mucho de Itari, de verdad, este buscábamos esos esos números cabalísticos, ¿no? El 7, el 9, 17, eh, 21, 27, para, para poder estrenar. Buscar es como esa fecha que, pues, también estar como acorde en todo el círculo de... Del teatro, ¿no? Y las fechas pues, las fichas son muy importantes. Eh, bueno, esa es la sorpresa que les tenemos para el próximo programa. Eh, van a ser mis compañeros, el la compañía de la la Penitenciario Interno, hablando de la discriminación y su punto de vista. ¿qué, ¿Qué han hecho ellos? ¿Cómo han lidiado con eso? Y pues su opinión, de verdad. Y, este, y un programa, de verdad, les va a gustar, les va a gustar. Hoy estuvo, estuvo a poca madre la prueba que hicimos, de verdad. Nos hubiera gustado mucho mostrársela, pero no nos fue posible. Pero en Radiando en Cana, número 13. Será transmitido por y conducido por integrantes de la compañía de teatro penitenciario interna. No se lo pierda. De verdad, este, bueno, no le digo más. Mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía. Crea en lo que crea, no deje de creer. Siempre sueñe, crea. Eh, pregunte, resuelva sus dudas, realice sus sueños, sus pensamientos. Ánimo delincuencia. Esto fue Radio Encana. Venga.